Ahí va, ahí va, ahí va, un pendejo, ahí va un pendejo. Si ¡Sí, le llego a dar, wey. ¡Oh! Para clip esa mierda, wey. Hecho en el puto aire, wey. No mames, wey. A la verga, wey. Soy una puta leche, wey.